Primer concierto del aula de música de Molina Aragón, esta vez en el Centro Cultural San Francisco. Tenemos a nuestro lado al aclamado director Sergio Bienzolás. Aclamado, Dios mío. Gran éxito de público han tenido ustedes. La verdad que no me esperaba tanta gente porque la otra vez vino al 50%, pero esta vez ha sido como un éxito, la verdad que sí. Me he quedado muy sorprendido y muy contento, la verdad que... ¿Cuáles han sido las obras que han interpretado ustedes? Pues hemos hecho una primera parte como más clásica, de haciendo un paso doble, eh, unos temas de, de Morricone, y luego nos hemos ido a una parte un poquito más moderna, haciendo temas de los 70, de, de Michael Jackson, un poquito más pop. ¿Y cuándo tenemos el placer de verles de nuevo? Pues volvemos a tocar en lo que intentamos instaurar como un certamen de bandas que hacemos siempre el 13 de julio, con la Víspera del, Car la, la víspera del Carmen, Creo que es. Hacemos un certamen de mandas que este año será con la banda de Jadraque.